Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Sangüesa de Printex y en el video de hoy vamos a hacer el inicio o la guía de inicio rápido en Mesh Mixer. Tengo todo un tutorial con hacer soportes para Mesh Mixer de una manera profesional y completa. Pero si tú quieres iniciarte rápidamente en el Mesh Mixer con lo mínimo posible, solamente lo necesario, en el video de hoy lo vamos a hacer y si quieres la configuración completa y saber para qué sirve cada una de las opciones, puedes ir al video anterior a revisarlo. Así que vamos a ello. Ya, miren, después de ese inicio, vamos a el programa Autodesk. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra pieza y tenemos que saber si necesita soportes. Y en este caso, bueno, es súper simple para todos los que tienen experiencia, ustedes cargan la pieza en el laminador y el cura les marca o el slicer les marca donde, tiene, donde va a necesitar soportes. Si ustedes esta pieza la envían a imprimir así, generalmente en el cura y en el slicer, le va a hacer soportes por dentro y en lugares que no queremos que tenga como acá el orificio del silbato. Esta pieza es especial y seleccionada porque cumple casi todas las características para ocupar el mesh mix. En realidad las cumple todas. No necesitamos que tenga soporte dentro, no necesitamos que tenga soporte aquí, no necesitamos que tenga soporte en los agujeros, no necesitamos nada. Y a pesar de que ambos, ambos laminadores la isla cura se pueden bloquear ciertos sectores Es bastante complicado hacerlo tan tan tan tan personalizado Entonces lo mejor en este caso es ocupar otro programa como el mesh mixer También tenemos los casos donde la gente literalmente las corta como aquí y acá En este caso no es, necesitamos cortarla porque yo soy de la idea de hacerlo la menor cantidad de postprocesado posible Si la pieza sale lista para ocupar, perfecto entonces nos vamos al Mesh Mixer, eh, cargamos la pieza. Consideraciones iniciales. En el video largo, en el video anterior que está apareciendo ahora en la esquina, ahí mostré que la pieza teníamos que traerla acomodada y lista para ocupar. En este caso, el, la ocarina que está, va a estar en el link en de la descripción está lista para ser impresa. Pero en el caso de las otras piezas que mostré en el video para avanzados... En ese video se mostraban varias piezas y no venían todas listas Y las acomodábamos con un programa que se llamaba 3D Builder Que vamos a enseñar en otros tutoriales, así que suscríbete Pero también tú puedes acomodarla en el laminador, donde tú quieras Y además de la posición, tienes que traerla en el tamaño correcto ¿Por qué? Bueno, después al final del video te lo voy a mostrar Pero tiene que venir ya lista Entonces ya con esas consideraciones iniciales, vamos a acá Análisis, Overhands y voilà aquí se nos carga el menú entonces miren ya el programa por defecto trae las custom settings si ustedes tienen alguna de estas ocupen el preset que está establecido acá si no ocupan el custom setting y lo dejan como lo voy a dejar yo en la descripción está el link a la página y va a estar en la página está cargado cuáles son las configuraciones que ocupamos pero ya viene casi todo listo miren lo dejan tal cual como está generan los soportes y voilà aquí tenemos la pieza ya con los soportes configurados y dónde nacen y cuáles faltan o cuáles hay que colocar. En este caso donde no queremos, no queremos soportes ni acá adentro ni en los agujeros. Entonces para eso vamos a revisar esta pieza. Tenemos unos canales acá, otros allá y veo que hay unos gigantes desde acá abajo. Entonces con el control borramos. Ah, yeah. para borrar tienen que estar aquí en análisis en Overhand. Ahí recién se le van a gritar los comandos. ¡Pup! Se borró eso. Al borrar desde más abajo se borran hacia arriba todos los que siguen. Control Z para devolverse el mítico y legendario Control Z. Ya, y revisamos acá. Al parecer no nos quedó ninguna... Ningún soporte interno, así que por ese lado estamos espectacular. Volvemos aquí a nuestro menú para poder seguir editando. Ahora tenemos que darle soporte acá. Los lo más cercano para agrandar el área de contacto con la superficie. Entonces, esto aquí, esto acá. Y vamos a colocarlo acá. Y con eso no se debiese caer, no se debiese doblar, no se debiese caer este, este soporte y estaría todo correctamente quiero que absorben un detalle vamos a guardar esta pieza, vamos a convertirlo a sólido perfecto y tenemos nuestros dos sólidos y los vamos a exportar nos vamos a combinate y listo, tenemos nuestra pieza, la exportamos y le ponemos carina con soporte y ahora nos dirigimos a nuestro laminador nos vamos acá, vamos aquí a preparar y vamos a cargar el otro objeto Entonces aquí tenemos nuestro objeto cargado y ahora lo podemos mandar a imprimir. Vamos a abrir los soportes. Perfecto y ahora tenemos nuestra pieza con los soportes justo y donde los necesitamos. Y ahora van a salir de manera espectacular y súper fácil de sacar. La mayoría de las veces es fácil de sacar. <risa> ahora, miren, quería mostrarles por qué hay que llevar la pieza en la dimensión adecuada. Porque si ustedes le dan acá a agrandar... ¿Qué pasó? Se agrandó la pieza, pero además de eso se agrandaron los soportes. Se van a salir igual, pero los soportes van a gastar más material, entonces no es lo adecuado. Puesto que si la pieza fuera más grande, literalmente la puedes llevar más grande el mesh mixer y se hacen los soportes ad hoc al tamaño. Consideración, llevar siempre la pieza en el tamaño adecuado. Ahora, vamos a unos detalles acá en el mesh mixer. Ya con esto, estás casi casi listo para ocuparlo sin ningún problema. Ya, consideraciones necesarias. Miren, acá nos vamos a análisis, overhands. Ya, la pieza viene en el tamaño idóneo, la posición correcta, perfecto. Pero hay detalles, especialmente con las piezas circulares o que tienen la base circular si ustedes se fijaron en la pieza que tenemos acá, hay toda una base, ¿cierto? Porque qué estaba así? Porque lo teníamos en 3. Pero si esto lo dejamos en 0, no va a generar esa base de abajo. ¿Por qué? Porque el E-Offset lo que hace es desplazar la pieza, los milímetros que le digamos hacia arriba, y desde ahí, tanto como en el aire, le va a generar los soportes hacia arriba. Para las piezas circulares funciona muy muy muy bien. En cambio para las piezas que tienen buenas superficies de contacto no es necesario. Lo mantienen en cero. Y después se desprende medianamente fácil. Y el otro punto que quería mostrarle es... Miren, si ustedes se fijan. Acá adentro los soportes nacen como por dentro. A ver, no hay ninguno. Mira, justo en este caso no. Pero a veces pasa que los soportes nacen de la misma pieza. Por ejemplo, desde aquí abajo, desde aquí, desde adentro, nace un soporte hacia allá. Ese caso lo haría cuando, cuando esto está activado. Miren. Permitir Top Connection. Se refiere a que desde dentro o desde la misma pieza puedan partir pilares. Todos los pilares parten de acá abajo. Inclusive los que están adentro parten de... Miren, este entra por el agujero y desde ahí nacen los pilares. Entonces el pilar principal nace desde la base. Si esta opción está activada vamos a permitir que nazcan desde la misma pieza. Miren, vamos a hacerlo. Ahí está, perfecto, miren, si se fijan en este caso, y ahí ustedes van a determinar en qué caso les sirva, el soporte nace desde la misma pieza y termina arriba, nace de la misma pieza y termina arriba. En este caso a mí no me gusta porque en general hay que sacarle todos los soportes que están en los hoyitos, pero en otros casos sí funciona, en la mayoría de los casos no, porque recuerden que ya sea este soporte, los soportes que vienen en los laminadores, todos dejan contacto o dejan un puntito donde tocan la superficie. Entonces, muchachos y muchachas, esas van a ser las piezas o las opciones que van a necesitar ocupar. Si es que quieren hacer una in, un inicio rápido en el Mesh Mixer, ustedes lo descargan y lo dejan en Custom Setting. Van a necesitar el Offset para las piezas de base circular y van a necesitar el permitir o no permitir la conexión que nazcan desde, desde la pieza misma. Todo el resto de las opciones las vemos en el video que tengo aquí, que es más largo, pero es más, es más avanzado, pero manejamos todo y mostramos los casos de uso con diferentes piezas, cuál cuáles en qué caso hay que ocupar ciertas opciones, en qué caso otras. Pero es el video más avanzado. Con este video es más que suficiente para que puedan abordar el 80% de las piezas que les van a llegar. Así que mientras ven este timelapse de cómo se imprime la ocarina, los quiero dejar invitados a que visiten nuestra página web y me despido mis nenones. Voy a dejarlo con mi Seba del futuro para que les dé una despedida ante la cámara. Besitos. Ahora que ya aprendiste a usar esta herramienta, te recomiendo. No usarla en todos los casos, sino en los casos que sean necesarios. A veces conviene usar los soportes que vienen en los laminadores, a veces conviene usar esta y en ocasiones sale mejor esta. <risa> Ahora, te recuerdo que todos los lunes, digo no, no, no, lunes por medio, tenemos los lunes de preguntas, donde en Instagram habilitamos por la cajita de preguntas y nos pueden preguntar todas las cosas sobre impresión 3D lunes por medio, recuerden, y ahí voy a estar yo respondiéndolas en vivo y de una manera más espontánea. Ahora, también recuerda que tenemos el cupón de descuento que podemos usar en Printex. Digo, que tú puedes usar en Printex para adquirir los filamentos para, tu, para imprimir en tu impresora 3D. También recuerda visitar este video, recuerda suscribirte y recuerda visitar este video de aquí que espero que sea muy bueno para ti. Te ayude mucho. Un besito, me despido. chao chao y nos vemos en otra oportunidad. Te me cuidas.